Se suma a, a este escenario Carlos Pena, que es el subdirector de promoción de las ciencias culturales y creativas del Ministerio de Cultura y Deporte. Como os decía, lo que queremos es brevemente explicaros el segundo proyecto, eh, que ha sido también iniciativa de esta dirección general eh, para eh, territorialización eh, de acuerdo con las comunidades autónomas. Y que también hemos llevado a la Conferencia Sectorial de Cultura, para el cual también fijamos en los criterios conjuntos y, y que también se tiene que ejecutar en este año 22 y 23, que es el, el proyecto de, de, que llamamos de aceleradoras culturales y que, y que yo creo que está no, menos avanzado, digamos, por parte de las comunidades autónomas que, que este otro, <risa> pero que también seguro que genera mucha pregunta y, mucho, y muchas dudas. Así que me imagino que está el a Carlos. Adriana. Ah, ¿Qué tal? Pensaba que os vas a salir por ahí. Bueno. Por engañar. Bueno, pues os presento a Carlos, eh, colaborador estrecho en todos estos temas, y yo me despido porque tengo que darme un salto a Vilés, así que. Me dejas solo, ¿no? Te dejo solo. Ante peligro. Te has visto que es un público exigente. Sí, bueno. Exigente. No, no, como tiene que ser, como tiene que ser. Muy eh... bien, muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Aunque aquí si quieres, Carlos. Sí. Bueno, hola a todos, como eh, me han dejado todo el escenario para mí. <risa> eh, nada, no, yo tomo la palabra un poco de la compañera que había de Cantabria. Eh, lo primero que quería hacer es eh, agradecer a, al Ayuntamiento, a, al Gobierno de Asturias y a mis compañeros de la Subdirección de Cooperación, porque eventos como este y foros nos permiten también, más allá de los... Eh, mecanismos que tenemos de mesas, conferencias sectoriales y demás, eh, vernos cara a cara, sobre todo los que trabajamos en la administración eh, general y las administraciones autonómicas y locales, poder debatir y, y, y sacar ideas y poner en común sobre, sobre todas las cuestiones y sobre todo ahora, ¿no? que con el plan de recuperación eh, nos ha caído un, un, un, todo un reto ¿no? a, a nosotros. Bueno, yo había también traído una, una presentación eh, bueno, mientras la colocan yo, yo empiezo a hablar un poquillo. Eh, el, el ministro decía esta mañana, ¿no? ha hecho referencia en la conferencia sectorial al proyecto de, de aceleración ¿no? y ha, ha descrito la idea muy bien, de una manera resumida. ¿no? Es como coger lo mejor del, del, del territorio y, y convertirlo en una industria o potenciar esa industria. ¿no? Aquí entramos ya en un binomio que además del proyecto cultural eh, buscamos también eh, una sostenibilidad. ¿no? Y, y quizás yo comenzaría con el concepto que, que tenemos de aceleración, eh, que es un concepto que vincula eh, pues sobre todo el concepto de acompañamiento. ¿no? Se habla de incubación y el siguiente paso es el de aceleración. Es decir, en aquellos proyectos y en aquellas eh, empresas o, o profesionales de la cultura que, que, que tienen unas ideas muy claras, pero que requieren de un acompañamiento, de una asesoría, de una mentoría, de una formación de una asistencia técnica en el desarrollo de, de su proyecto para que lo potencie lo mejor posible y esa parte que es más centrada en una incubación y esa pata que va más allá, que es la aceleración, que es luego además de, de, de, de acompañar en todo ese proceso, dar un impulso ¿no? con, con, con inversión, con, con apoyo económico eh, directo por, para su equipamiento o para las inversiones que quiera, que quiera acometer. ¿no? Eh, eso es un poco el concepto de la aceleración en torno al cual se, se mueve esta, esta, esta actuación. Eh, vamos a ver que ahora me toca a mí lidiar con esto. Ahí vamos. Eh, nada, simplemente comenzamos rápidamente por, por eh, situarnos ¿no? en, el, en, el, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. El plan de recuperación... Como sabéis, tiene cuatro ejes transversales que giran en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y se proyectan en diez, eh, eh, en diez políticas palanca. Nosotros nos encontramos en una de esas políticas palanca, la novena, que habla del impulso de la cultura y el deporte. Y nosotros desde el Ministerio de Cultura y más en concreto, la dirección general de, eh, que, que, que dirige a Adriana, la de Industrias Culturales, Cooperación y Propiedad Intelectual, eh, nos ha tocado o, o, o estamos dentro de este ámbito en dos componentes. El componente 24, donde están estos dos proyectos que os hablamos hoy, y un componente, componente 25 más centrado dentro del ámbito eh, audiovisual. Os presento aquí un poco el componente 24. Ese componente se llama revalorización de la industria cultural. Ahí veréis también las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas urbanas. Y dentro del componente se habla de reformas, y de inversiones ¿no? eh, y reformas más vinculados a cambios y desarrollos normativos e inversiones que se articulan a través de proyectos. Así, dentro de la inversión de impulso de la competitividad de las industrias culturales, encontramos nuestro proyecto de aceleradoras culturales. El proyecto en sí es lo que os comentaba, ¿no? lo que se centra es acelerar, potenciar, acompañar e intentar hacer una industria, una sostenibilidad de, de los proyectos culturales que hay vinculado al territorio. ¿no? Art se articula a través de cuatro vías o de cuatro aspectos a considerar. El propio tradicional de las ayudas que siempre hemos dado, unas ayudas más enfocadas a potenciar, a cre hacer crecer, a, a, a lo que es una ayuda directa sobre ellos. ¿no? Y ahora se articulan otros elementos más, más en boga hoy en día, como es el tema de la digitalización, es decir, de la... De la Cultura digital y la incorporación de las nuevas tecnologías a las industrias culturales. También las interconexiones fundamentales, lo hablamos hoy aquí en el foro, ¿no? el generar sinergias, el establecer sobre todo vínculos entre distintas eh, entes y, y, y, y ámbitos de actuación. En la película de ayer, el sector agrario con el sector cultural, con otros sectores, esa interconexión eh, hoy en día cada vez se busca más y se buscan también movimientos horizontales, no solo verticales de las industrias culturales. Y por último también la mejora del acceso a la financiación de las industrias culturales, más allá de esa idea de subvención directa, que por supuesto tiene que estar ahí, pero ahora se empieza a hablar de nuevos mecanismos, se habla de la inversión de impacto, en la inversión que cuenta no solo criterios de rentabilidad económica clásica, eh, sino también de rentabilidad en un ámbito como el ámbito ecológico o el ámbito social. Y por supuesto y como no, se empieza a ver, y los inversores también empiezan a ver, los proyectos culturales como eh, elementos en los que el impacto cultural les, les, les motiva a invertir en ellos. ¿no? Eh, con respecto a la distribución de los fondos y los hitos, eh, similar a lo que eh, os han presentado en el proyecto anterior, son 25 millones de euros en dos años, 2022-2023, eh, eh, que se reparten entre las comunidades autónomas, con una referencia de unos suelos de 50.000 euros para las eh, uniprovinciales eh, y luego de eh, 100.000 euros para el resto de comunidades autónomas, y que ha tomado como referencia las ayudas del Ministerio que tenemos de eh, modernización de las industrias culturales. Ahí veréis un poco la distribución de los importes que se van a recibir, son los importes conjuntos de, para los dos años. Hay una transferencia que ahora mismo acaba de hacerse la orden y, eh, y llegará eh, la, el primer la primera transferencia de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, seguramente en junio, y año que viene habrá una segunda transferencia. Y a la derecha tenéis el hito, el objetivo eh, global, porque el plan de recuperación también, todo esto son eh, consensos que hay con, con la Unión Europea, nos, nos pone unos hitos, que es el, el punto en el que nos tenemos que centrar. En el caso de este proyecto habla de llegar a un mínimo de 250 eh, proyectos o entidades eh, aceleradas. Es un mínimo, es decir, cuanto más mejor. ¿no? Eh, y hay, también hay un reparto de esos objetivos entre, entre las comunidades autónomas. Eh, a ver, eh, las características de las actuaciones. Eh, es lo que comentábamos antes. ¿no? Se parte de una idea común, un objetivo, como es el de la aceleración, que es eh, eh, simple conceptualmente o se puede entender eh, muy, muy fácilmente, se resume en una única palabra, que es la aceleración, pero luego tiene muchas complejidades administrativas. Todos los que estamos aquí dentro del ámbito de las administraciones eh, vemos la oportunidad de ese objetivo, pero el poder transformar ese objetivo en desarrollos de convocatorias o de actuaciones llevadas al territorio y a los beneficiarios y demás es complejo. Sobre todo es complejo en un ámbito, como hemos hablado de la aceleración, que es acompañar a la empresa o al proyecto para luego eh, eh, eh, darle un impulso final de, de transferencia para, para inversión, para capital. O sea, requiere una articulación que en términos administrativos eh, nos da de cabeza un poco y hay mucho trabajo eh, detrás de, de, de las administraciones para poder eh, llegar a, a, a los beneficiarios y poder ejecutar este proyecto. ¿no? Por eso están bien estos foros, para que nos podamos también eh, ver qué es lo que hacen unos y otros y, y, y dar ese, ese seguimiento. ¿no? Eh, por lo tanto, el documento rector que hemos intentado hacer es, dentro de esta homogeneidad de objetivo, adaptarlo a todas las heterogeneidades que hay de las comunidades autónomas haciendo un marco de mínimos pero lo suficientemente flexible para que cada comunidad autónoma pueda hacer un poco lo que quiera o que le dejen los interventores, básicamente. Eh, por lo tanto, vías de actuación, eh, dos complementarias entre sí, eh, utilizar una u otra, como prefieran, la que son las ayudas regionalizadas por parte de las comunidades autónomas, sacar convocatorias en concurrencia competitiva de ayudas, ayudas a gasto corriente o gasto de funcionamiento de formación, de mentoría y, y ayudas a la inversión, o bien también seleccionar a entidades públicas o privadas que hagan de aceleradoras. Es decir, si hay un referente que puede funcionar como ese facilitador, ese acompañante, acompañante del proyecto y demás, sea una institución pública, o sea, de, de, del sector público institucional de la comunidad autónoma, o sea, una entidad privada, poder vincular este proyecto a ella y que pueda llegar a las, a las entidades beneficiarias. Por cada proyecto que se quiere hacer, la idea también es que haya una relación entre lo que entendemos entre gasto corriente, por lo tanto ese gasto en formación, en mentoría, en esa facilitación y ese acompañamiento que sea de un 30% aproximadamente, y una aportación de, de dinero para inversiones de la, de la empresa o del proyecto de un 70%. ¿no? Es decir, hay un componente más potente de a la hora de dar capacidades a la, a la empresa, una vez que se haya acompañado, se, haya, eh, eh, eh, se la haya asistido en su mentoría, en su formación, en esas necesidades de, de, de, de, de conformarse como una entidad madura, luego necesitará un impulso económico para poder terminar de acometer su proyecto y es ese 70%. Eh, ¿Beneficiarios de las eh, aceleradoras? puedan ser beneficiarios eh, pues los autónomos, pymes, micropymes. También se permite a personas físicas que se quieran presentar siempre y cuando se comprometan en el momento en el que se presentan y pueden, re la solicitud y pueden recibir esa ayuda a constituirse en alguna de las anteriores. ¿no? Es decir, por eso queremos empezar con gente que puede estar, hablando pronto y malo, muy verde, pero dándole una oportunidad de que si quieres que, quieres que te hagamos un acompañamiento y constituir tu proyecto empresarial, pues que lo puedas hacer. En cuanto a los aspectos a considerar y los, los criterios que se comentaban anteriormente, como veis son muy laxos o muy abiertos para que cada comunidad autónoma pueda centrarse en lo que realmente necesita. ¿no? Los procesos de aceleración contemplan, entre otras, actividades como la creación, la facilitación, la mediación, la incubación, la, la formación, la mentoría, la inversión, la financiación o la promoción, ¿no? Eh, los proyectos deben estar vinculados, hablamos de la, de la cadena valor de las industrias culturales en un sentido amplio, o sea, aquí siempre por eso hemos puesto ese concepto entre otros, ¿no? es decir, investigación, formación, producción, exhibición, distribución, comercialización, si os dais cuenta son todos criterios muy amplios para que luego las distintas convocatorias o actuaciones que hagan las comunidades autónomas tengan cabida. Y os vuelvo a incidir también en, en, en la importancia o la, el interés que hay en que haya completo, eh, proyectos con sinergias eh, con, con otros sectores económicos y sociales, ¿no? dado el contexto actual, actual que hay. ¿no? Eh, todos los proyectos, siendo el plan de recuperación, tienen que respetar ese principio de do harm en términos medioambientales, como veréis. Y, y poco más, voy a ir cerrando con el calendario de ejecución, porque así ajustamos un poco también, y, y os doy la palabra, supongo que... Se invertirán un poco las cosas. Ahora me preguntarán a mí mucho las comunidades autónomas y, y, y poco el resto del público ¿no? sobre cómo hacer. Pero bueno, la publicación de las ayudas, igual, flexibilidad. Pueden, sac eh, pueden sacar de una convocatoria a todas las que quieran. Eh, pueden sacarla en 2022 o en 2023 o una en 2022 y otra en 2023. La, eso sí, el límite que hay de ejecución y, por lo tanto, de resolución de concesión de las distintas ayudas o de, de, de resolución de la actuación es el 30 de septiembre de 2023 y, y como, como os decía, el objetivo es un objetivo conjunto. Por eso digo que el, el principal... Eh, digamos que el binomio que hay es como un concepto fácil, interesante y de reto, pero una dificultad porque tenemos que consensuar dentro de una gran heterogeneidad, como son todas las comunidades autónomas, un objetivo de conjunto. Hay que alcanzar al menos 250 beneficiarios. Puede que si consiguen el doble alguna comunidad autónoma, pero que no ya alcanzamos al final ese 250, el hito no se llega. Es decir, entre todos tenemos que llegar a un mínimo de 250 beneficiarios y poco más por mi parte, simplemente eh, no me sale la de gracias, o oh, no, no estaba, yo os la doy en, en persona, de cuerpo presente, como decía compañera de Cantabria y, y nada, me pongo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta o de compartir algún tipo de reflexión, eh, aquí estamos. Perdona, como en algunas otras o en la mayoría de subvenciones que las actividades ya han sido realizadas y se solicita la financiación entre sí. que sale la resolución, etcétera, es a proyecto pasado, digamos. Sí. Pero mi pregunta es, en estos procesos de aceleración, uh -huh. ¿cómo pensáis en que se puedan ejecutar esos proyectos que no es como la programación cultural, ¿no? que a lo mejor tú programas y al final bueno, pues te da la subvención? y te la pagan tanto tiempo después. Pero para este tipo de proyectos, pues me entra un poco la duda de cómo sí, se puede el, hacer. El, el plazo de ejecución va desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023. Es decir, las, las, eh, los apoyos pueden cubrir actuaciones que ya se han realizado desde el 1 de enero de 2022, eh, dependiendo de cómo se fije, claro, cada comunidad autónoma en sus, en sus en sus actuaciones. Eh, pero sí es, es cierto, tendríamos que actuar cuanto antes, por eso no es como otras ayudas que se obliga a una convocatoria en 2022 y otra en 2023. Aquí hay que hacer un mínimo de una, por eso se deja esa flexibilidad y se ha intentado mover lo más rápido posible y este mes ya van a tener la transferencia de dinero a las comunidades autónomas para que puedan actuar. El documento rector estuvo, eh, creo que fue en abril, y, y se va un poco, es que es lo que tiene el plan de recuperación, es decir, tenemos hasta, es, es, es curioso, no estamos todos como, como motos eh, moviéndonos muchísimo eh, para un plazo de dos años, y, y, pero el, el fin, el fin de, del plan de recuperación es el 31 de diciembre de 2020. 23 y ahí estamos, pues cada uno con nuestra, veía antes a los compañeros de las comunidades autónomas, todos tenemos nuestra tabla con nuestras 5 o 6 líneas de, de proyectos y de inversiones, sacándolas un poco a la vez y, y intentamos hacerlo lo mejor posible, la verdad. No te respondo mucho, pero algo hago. <risa> Hola, Carlos. Eh, quería preguntarte algo que yo creo que ya hemos preguntado en algún momento y, y no sé si ahora ya puede haber una conceptualización más clara de esto, y es sobre eh, cuál es la adecuación de, de las inversiones que vienen dentro del componente 24 y por lo tanto están fijadas, no, eh, no solo del Ministerio, sino de Bruselas. ¿no? A, al desarrollo de este concepto de aceleración porque los modelos de aceleración pueden ser muchos, ¿no? Uh -huh. Incluso hay sinónimos bueno, o, o palabras cercanas que pueden significar también esto de aceleración, es decir, incubación, consolidación, internalización, todo esto es, forma parte de, de, de un ecosistema de, de aceleración, ¿no? Eh, y además también puede haber modelos de, dirigidos específicamente a, a startups y por lo tanto a desarrollo, digamos, empresarial, ¿no? eh, más en el concepto de industria, ¿no? O puede haberlo a, a lo que es al sector cultural desde el punto de vista de la creatividad o ¿no? de los creadores acelerándose en sus capacidades de relación con la propiedad intelectual. Bueno, en fin. eh, ¿Cuál es el grado de flexibilidad en ese sentido? ¿no? Es decir, ¿cómo pueden las comunidades autónomas adaptar un modelo u otro dentro de, de, de este marco ¿no? de, de, de inversión? Mm. Eh, bueno, el, las ayudas se distinguen en ese 30-70, en eh, lo que conocemos dentro del ámbito de administración, entre un capítulo 4, que es un gasto corriente que correspondería a ese 30%, y ese 70 que sería el capítulo 7, que es el capítulo de ayuda a equipamiento, a inversión, a emisión. No, no son aportaciones de capital, no se entra dentro del ámbito de la aportación de capital, es algo que hemos intentado barajar, pero que no, el, el concepto de ayuda desde el punto de vista de, de, del Ministerio de Hacienda y de, de, de Fondos Europeos, no han terminado de encajar ese concepto de una aportación de capital, que sería sigui el siguiente paso, ¿no? eh, Nos quedamos en ese, es transferencias de capital son básicamente lo que, lo que sería ese 70%. Entonces, pues todo el equipamiento o inversión que pudiese hacer la, la, la empresa o el beneficiario para poder seguir adelante. No sé si así es eh, más o menos lo que, lo que me preguntabas. Esto desde el punto de vista de, de, la, de la adecuación de los recursos, sí, o sea, sí lo entiendo, uh -huh. pero yo me refiero también en cuanto a la, a la fijación del modelo de desarrollo de la aceleradora. ¿no? En eso yo creo que no... El modelo está abierto para que cada comunidad autónoma desarrolle su propio modelo. Es decir, habéis visto que hay una combinación de elementos, es decir, pueden sacar líneas de subvención en concurrencia competitiva directamente, pueden buscar a una incubadora a una aceleradora que preste esa asesoría y esa mentoría y que ellos completen con una línea de subvenciones en capital. O pueden encontrarse también con una empresa pública o privada o ente público que les haga todo el proyecto. O pueden simplemente abrir una única línea de concurrencia competitiva en el que les pida a, la, a los beneficiarios preséntame un proyecto que te combine ese 30% de... de de mentoría o de gasto corriente y esas necesidades de inversión que tú tienes, presentamente un proyecto y te válido y es la aceleración directa al beneficiario en un proyecto. Eso dependerá, porque claro, si no sé si habéis visto la tabla, hay comunidades que tienen que acelerar un beneficiario como mí siempre digo el mínimo. ¿eh? O sea, si pone uno, no vayamos solo a por el uno, vayamos a por tres o cuatro, no vaya a ser. ¿no? Pero está eso con otras que pueden tener que llegar a 50, 60 o 70 entonces no podemos establecer un modelo fijado, ¿no? Lo único que podíamos hacer es hacer una apertura para que cada comunidad autónoma, dentro de, de la normativa, pues pueda hacer encargos, convenios, contrataciones para eh, la, las, eh, las incubadoras o las aceleradoras y, y tengan un margen de flexibilidad lo más amplio posi posible. O sea, Entonces flexible. el modelo es que no hay modelo, pero hay posibilidad de hacer. ¿Qué modelo quieres? O sea, muy, muy flexible, ¿no? Sí, o se entiende así. Gracias. Sí, Antes. Creo que por aquí está Jacobo. Sí. Ah, hacer ah, perdón, sí, perdón, sí, sí, sí. <ríe> Aprovechando de que está aquí el, el micro. Sí, sí tengo el eh, foco y... <ríe> Quería saber si las entidades sin ánimo de lucro están contempladas dentro de, de ser posibles beneficiarios como aceleradoras. No, naturales. no estrictamente porque eh, estamos hablando ya aquí de, de un tema de, eh, que, que vincula sobre todo a la PyME, ¿no? por ser plan de recuperación. Entonces, es profesionales autónomos y PyMEs, micropymes, o incluso personas físicas que tengan un proyecto pero que todavía no tengan una capacidad de constituirse como empresa, pero tienen el proyecto lo suficientemente atado como y están suficientemente predispuestas a presentar ese proyecto y a comprometerse en, ser, en constituirse como empresa si reciben la, si reciben la ayuda en la, en la solicitud. Eso es porque también para dar toda la flexibilidad, en un principio eran profesionales pymes y micropymes, pero también venía de las comunidades autónomas, esa necesidad, ¿no? Que a veces hay gente que ni siquiera tiene todavía esa capacidad de ser todavía, o no sabe qué soy, una SL, me hago autónomo, me muevo a otro, entonces eh, presenta tu proyecto y, y, y a ver qué puede pasar. Bueno, es que desde el, ¿no? desde el sector social desde el tercer sector también se están, ¿no? Hablo sí, sí, la fundación. El, por supuesto, nosotros en el Ministerio acabamos de sacar la línea de acción y, y promoción social que es única y exclusivamente para entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Uh -huh. en el, con el proyecto de Aceleradoras eh, nos centramos más, como en el Ministerio, en la, en la modernización, ¿no? De, de, de esto. Quizás eh, de, de, dentro del ámbito local o de las otras ayudas seguro que hay otros, otros, otros apoyos, ¿no? Sí, creo que te trae el micro. Hola, buenos, ¿Qué buenos días. ¿Qué tal? Eh, el, el concepto de gasto de capital entonces es capítulo 7, lo que financiamos Correcto. por capítulo 7, porque nosotros en la otra aceleradora que está financiada con Fondo FEDER es todo capítulo 7, sí. con lo cual podríamos hacerlo por ahí. Pero la duda que tengo también para este proyecto, pero en general para todos, es... Eh, ¿Cómo justificamos las comunidades autónomas al ministerio que una empresa, un autónomo, ha sido acelerado? ¿Cómo se justifica eso? Eh, la, el, con la, el, el gobierno de España negoció con, con Bruselas un documento que es el Operational Arrangements. No, no, no lo tradujeron, se quedó así. Y es un documento que resume eh, por tablas y por cada componente lo que van a ser los mecanismos objetivos de verificación de cada uno de esos componentes y proyectos y acciones. ¿no? Eh, en el documento rector se hace una referencia y se ha metido dentro del documento rector precisamente lo, las, los requisitos que hay para este componente y para, y para este proyecto. En realidad lo que nos van a pedir es eh, las resoluciones o documentos oficiales pues si es eh, una licitación el contrato, si es una subvención la orden de convocatoria y luego la relación de los beneficiarios que lo han recibido, pues si hay una resolución de concesión, o si hay algún tipo de documento que certifique que esta empresa con cargo a esta ayuda ha recibido este dinero con esta parte de, eh, de gasto corriente y esta parte de gasto de capital. Eso es lo que tenemos. Pero ya sabéis que el, el mundo del, del, del plan de recuperación es un mundo vivo el que se va, está yendo un poco sobre la marcha, en el sentido de que eh, según se vayan ejecutando, seguro que se van a encontrar nuevas situaciones, nuevos condicionantes que nos harán un poco reaccionar y, y, y lo mismo piden más, ¿no? Pero de momento eso es lo que está fijado. Gracias. ¿Alguien más? Ah, sí, allí. Creo que has, eh, lo has nombrado sobre todo la figura de los interventores. Sí. Porque, claro. Eh, Aquí te puedes encontrar con que un interventor o interventora interprete la ley de una manera u otra. ¿Cómo pensáis salvar eso? Sería la primera pregunta. Y la sí. segunda, incidiendo en lo que ha dicho la compañera, las entidades sin ánimo de lucro, que es verdad que tenéis un plan, has dicho que tenéis un plan específico, sí. eh, a nivel contable estamos regidos como pymes, adaptada, adaptadas, adaptadas sí. en algunos casos porque no se les ha incluido. Gracias. Eh, bueno, son dos preguntas. La, la primera, ¿cómo salvar a un interventor? Eh, no lo sé, si lo supiese. No, a ver, es, es, cumplen una función muy necesaria... Y, y realmente que además a mí me sirve de salvaguarda para todas las actuaciones que puedo hacer, o sea que también benditos y ¿no? No, no por supuesto con todo el respeto eh, hacia ellos. Eh, la idea es tener siempre un documento de referencia que les sirva para ver cuáles son los referentes normativos y cuáles son las bases eh, mínimas dentro de esta heterogeneidad que tenemos. Nosotros en la plena conferencia sectorial hemos aprobado, por acuerdo del Consejo de Ministros, hay unos documentos rectores. Dentro de ese documento rector es donde se sientan todos los aspectos que os acabo de comentar, ¿no? El nivel de cofinanciación, eh, el, el tipo de beneficiarios, eh, las necesidades de targeting verde o targeting digital, eh, los eh, incumplimientos... Eh, los mecanismos a través, de los que los puede, a través de los cuales los pueden gestionar, los gastos de gestión que pueda haber y el límite que pueda haber respecto a ellos, ¿no? de tal manera que las comunidades autónomas puedan presentar ese documento rector ante los interventores o ante quien lo necesiten para hacer la aprobación, no sé si sus asesorías jurídicas y demás, y pueda ser un documento de base en el cual se ancla cualquier tipo de actuación. Es decir, es el referente, ¿no? ese documento rector que nos permite hacer esas actuaciones. ¿no? Eh, respecto a lo que comentas de las, de las ONGs, el, el, el plan de recuperación establece que son eh, pymes, micropymes y autónomos. Si están asimiladas a pymes, pues perfecto y, y pueden presentarse como pymes. No sé, de hecho, yo ahí, por eso ahí hay, no sé en cada comunidad autónoma o que... que, que si hay algún tipo de, de legislación o normativa específica. Nosotros distinguimos también presupuestariamente entre ayudas distinguidas a, anima, a entidades sin ánimo de lucro y con, anima, y con ánimo de lucro. Yo entiendo que tiene que ser con, creo que con ánimo de lucro, pero, pero bueno, eh, porque, porque la definición que se hace de PyME, de micropyme, es la que viene en la comunicación de la Unión Europea. Entonces, eh, veo difícil eh, que pueda presentarse una, una ONG... Lo lamento también, porque también me gustaría que así fuese, pero creo que por predisposición es, es, es ese grupo de beneficiarios que, que está establecido. Eh, creo que el micro tenéis... Ah, perdón, allí y ahora vamos contigo. Sí. A ver, ahora. ahora. Gracias por acercarnos toda esta información, también aquí un plano más terrenal, sin mailing, sin tanta pantalla y tanta web. ¿no? Eh, yo quiero hacerte una pregunta un poco desde el punto de vista de entidades que llevamos ayudando durante hace tiempo a otros proyectos vinculados a territorios, sobre todo a entidades menores de 5.000 habitantes, como es lo que estamos hablando, sean público-privadas, a desarrollar sus propios proyectos, bien desde la consultoría, bien desde la asesoría o incluso desde los servicios de soporte. Habitualmente nosotros eh, estas ventanas las aprovechamos para trasladarle a nuestros potenciales clientes o socios colaboradores una accesibilidad pero en esta línea en concreto nosotros nos vemos también un poco aludidos ¿no? entonces quería hacerte dos preguntas muy concretas, al tener un carácter también retroactivo cómo una empresa, una pyme o un autónomo podría demostrar eh, o justificar a la hora de ser beneficiario que lleva realizando todo ese recorrido de también un poco colaborar en el desarrollo de proyectos territoriales. Y por otro lado, eh, siendo susceptibles de ser seleccionados por las propias comunidades autónomas como una entidad aceleradora de otras entidades, si desde el Ministerio habían marcado algunos criterios para, para esa selección ¿O habéis abierto algunos canales específicos o depende del entendimiento entre las comunidades y, y en este caso, las empresas como nosotros? Gracias. Sí. Bueno, eh, el trabajo está ahora, eh, más ahora, de, en las comunidades autónomas perfilando cuál va a ser su modelo, ¿no? Lo que comentaban y nos preguntaban antes, ¿no? El modelo a través del cual quieren implementar esto. Puede ser mediante unas líneas de subvenciones, puede ser mediante la, la licitación a una única aceleradora o a, o a, ver, o a varias, o puede ser un una apertura a que sean las propias empresas que presenten su proyecto de aceleración conjunto con esa parte de, de mentoría, formación y esa parte de capital y que se valore y se apoye eh, a, al, al respecto. Eh, ¿que ¿Cómo se financian actuaciones pasadas? Como en cualquier línea de subvenciones como la que tenemos nosotros de modernización o de, o de acción y promoción cultural eh, mediante la presentación de facturas. Si tú has incurrido tendrás que ver eh, cómo se saca eh, o cómo se articula esa ayuda ver la base, las bases y la orden de convocatoria, los gastos subvencionables y las formas de justificación. Lo más normal es que si te hablan de un periodo de, de, de ejecución que inicia el 1 de enero, si tú has recibido algún tipo de formación y la has pagado y tienes esa, esa factura y aludes en tu proyecto de mía, mi proyecto de formación ha costado, consta de estos cursos que vengo realizando más luego eh, esta inversión que voy a realizar y eh, aportas tu, tu, tu gasto realizado. Eso, eso es uh, como cualquier convocatoria que puede ser, pero claro, todo esto dependerá siempre mucho de lo que decida hacer cada comunidad autónoma. Entonces, yo aquí estoy un poco como difundiendo la cúspide de la pirámide. Ahora hay un trabajo también, que, que, que lo siento por las comunidades autónomas, que le toca ahora traducir esto en, en modelos y también por parte del sector de, de estar atento a lo que hace cada comunidad autónoma o su comunidad autónoma para, para implementar estas ayudas. Creo que por aquí estaba Madrid, ¿no? Eh, ah, perdón, no te llega el micro, a ver si ahora… Hola, eh, dos pequeñas preguntas y sí. una sugerencia, si es que soy quien de, de dar. Perfecto, siempre son las, bienvenidas las, las sugerencias. Las preguntas, eh, para beneficiarios elegibles de las aceleradoras y para beneficiarios elegibles de la capitalización final… No sé si no lo he escuchado, pero hay, entiendo que también las, las empresas y figuras de economía social, cooperativas, con ánimo de lucro y tal, po podrían ser elegibles y después en, las en, en los beneficiarios elegibles para ser aceleradoras. Hay, hay determinadas recomendaciones de las directivas europeas que, que por ejemplo para las plataformas de crowdfunding sugieren modelos fundacionales o sea modelos sin ánimo de lucro pero fuertemente capitalizados uh -huh. eso, eso es la pregunta la sugerencia la única vez que vi así integrar y, y fidelizarse a, a ayudas eh, fue con el, los programas europeos de políticas urbanas Quizá, quizás la, la fórmula valga también para las culturales y las rurales el programa europeo Urbact eh, creaba formaciones a nivel internacional en Bruselas y a nivel nacional por el punto europeo de contacto Urbate en Madrid para interventores, para técnicos y para responsables políticos. Gracias. Eh, eh, como establece el, el, el, documento, el documento rector y que nos ha venido un poco establecido desde Bruselas, el ámbito de los beneficiarios es, es el que os he comentado anteriormente. es decir, Y eso siempre lo, está, lo tiene establecido, la, es igual que el nivel de cofinanciación que ahora os comento. Eh, los beneficiarios, bajo la, la definición europea que hay de pymes, micropymes y, y profesionales. Eh, es lo mismo que, si habéis visto, en las ayudas tienen que estar cofinanciadas en un 80-20, es decir, las comunidades autónomas podrán sacar ayudas en esos procesos de mentorización o de inversión eh, hasta un, y cubrirán hasta un 80%, pero el beneficiario tiene que cubrir el 20%. Eso no es un requisito que ponemos nosotros, viene más de, de la Unión Europea por el tema de ayudas de Estado. Existe una exención por ser el ámbito cultural, pero solamente se nos permite una financiación tope de hasta un 80%, que es la que hay. ¿no? Entonces, detrás de muchas de estas cosas no son porque nosotros queramos o porque, muchas veces, porque viene así establecidas, ¿no? Entonces, el ámbito del plan de recuperación está muy centrado en pyme, micropyme, autónomo, y, y es ahí donde están estas aceleraciones. Eh, perdón, yo eh, ahí la, una más y no sé cómo vamos de tiempo. Sí, Carlos, solamente dos cosas. Una, sí. has dicho antes que teníamos el reto de los 250 proyectos. Eh, tal y como vamos de tiempos, eh, no vamos a tener tiempo de corregir ninguna comunidad autónoma. Es decir, no vamos a meter... Y por lo tanto, al ser, un, uh, al ser un hito colectivo de los 250, puede ocurrir que no lleguemos. Eh, bienvenido al abismo. Claro. <risa> es decir, eh, eso por un lado. Es decir, que, esta, que, que, que nunca, nunca hemos estado todos en, eh, tan imbricados como estamos ahora mismo. Claro, claro. Y en, al, y en algo que estamos eh, todos con los plazos muy, muy cortos y sin eh, mucha experiencia en lo que se nos viene encima, eso por un lado. Por otro, es verdad que cada comunidad autónoma, y tú lo sabes, adopta modelos o adaptará sus modelos. Fundamentalmente estas ayudas están, yo creo que están orientadas a industria, es decir, a generar industria, y por lo tanto esa inyección de, o esa transferencia de capital va a las empresas y a la consolidación de estas empresas. Eh, digamos que el, el, el proyecto tiene dos patas, lo que es la formación y luego la transferencia de capital para la consolidación de ese proyecto. Pero ¿qué ocurre si con eh, tú haces la formación, encargas la formación, formas y, y, el, y en el final del proceso te dicen que no están para recibir esa transferencia de capital? Es decir, eh, no computan los 250. Claro. Eh, es, es que es, sí, sí, sí, es que, sí, sí empiezo... Y, del, no hay tiempo, y no hay tiempo para corregir. Eh, eh, empiezo del final hacia, hacia adelante. En el documento rector se, ha, sí, sí, sí. se prevé eso en el sentido, sobre todo, de la relación 70-30 también. Es decir, hay una excepción en la que tú, por ejemplo, empiezas la, la labor de, de formación, de mentoría o de asesoría y puede que el resultado de esa asesoría sea, oye, mira, eh, no necesitas inversión o eh, hasta aquí, ¿no? Y eso está exceptuado, es una causa de excepción que está establecido porque alteraría esa relación 70-30 que se busca. Pero, computarías como hito. Eh, pero sí se debería computar como hito, en el sentido que se ha hecho la, el, el intento de, de tal. Eh, te lo digo a riesgo personal, en el sentido de que no es algo que yo me haya, me haya, me haya sido validado, pero es algo que se ha preguntado ¿Mm? y debería ser así. Igual que de la misma manera deberíamos hacer un esfuerzo conjunto entre todas las comunidades autónomas de ir a más del objetivo mínimo establecido porque algunas nos veremos que ayudaremos a otras a la hora de, de poder llegarlo porque el, el objetivo es conjunto y común, ¿no? es decir, si no llegamos... A... También no es un objetivo demasiado... Eh, es decir, hay, hay comunidades autónomas que tienen una o cuatro o pocas, también es cierto que hay otras, como en tu caso que es Madrid, en el que el reto es... O sea, que es precisamente lo que hablaban antes también en el ámbito, de lo, en el ámbito local y de y de, de los ayuntamientos. Es la dificultad de buscar un objetivo de apoyo conjunto con una idea global que es muy bonita, pero que según va decantando hacia el territorio, eh, con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, las realidades son muy diferentes. Buscar la aceleración en Ceuta, Melilla eh, o, o, o en La Rioja eh, no es lo mismo que en Madrid. Y los modelos, desde luego, tienen que ser distintos. La capacidad o el intento que hemos hecho, darle toda la flexibilidad posible para que lo podáis adaptar a vuestra realidad. Pero vamos, es un reto, no deja de serlo. Eh, sí. Eh, allí al fondo me habían... Ah, sí. Ah, Navarra. Sí, hola, buenas noches que Iñaki. director general de cultura de Navarra. Yo creo que aclarando un factor anterior eh, que ha mezclado esta convocatoria con el término territorio, eh, yo creo que la, la convocatoria que va a aplicar políticas culturales en territorio es la anterior, la de sí. diversificación, y como decía el compañero de Madrid, esta convocatoria va a industria, industria sectorial, desde el ámbito del audiovisual, artes escénicas o elementos transversales que es donde, donde va donde va la línea también creo en lo comentado anteriormente sobre el balanceo 70 30 aunque existe esta posibilidad de que el balanceo después del proceso de de, de mentoring de formación de aceleración pueda cambiar va a ser difícil que si no se hace ninguna inversión, eh, contemple. Una cosa es que tu inversión inicial era prevista de 50.000 euros y que luego, después del proceso de, de, de aceleración, se te recomiende o decidas que tiene que ser una inversión de, de 15.000, pero que se quede sin inversión para que cuente el hito puede ser difícil, con lo cual igual sí, sí que eh, hay que tener en cuenta que puede haber una reformulación de la inversión a menor o ese balance o 70-30 se convierta en un 30-70, pero siempre habiendo una, una inversión. Nosos, nosotros en Navarra vamos a sacar una convocatoria que contemple el 22 y el, y el 23 y los proyectos eh, se van a mirar de manera integral es decir que eh, la calidad en eh, disposición económica para la inversión y también la calidad y el proyecto que van acompañado eh, para la, a, el proceso de aceleración no entendiendo que es un proceso eh, eh, aislado de formaciones sino que tiene que ser un conjunto un proceso en el que hay formación, en el que hay me mentoring, en el que hay asesor asesoramiento técnico desde el punto de vista de el desarrollo de la inversión, que tú, tú te dedicas eh, un, un dinero a, a, a la compra de, de un software a la compra de tecnología a la compra de otros equipamientos que eso necesita una puesta en marcha ¿no? y eso necesita un, un acompañamiento para que para que luego sea rentable económicamente y tenga un, un retorno y también como, eh, como parte de, de empresa y también estamos viendo la posibilidad de que ese mentoring, ese trabajo tenga impacto de manera transversal en el, en el sector, o sea que esas experiencias que este dinero que se va a poner en marcha también se puedan ver fórmulas para que las empresas aceleradas o las entidades aceleradas puedan contar esas experiencias de éxito o de reformulación a, al sector en, en, en general ¿no? de Navarra. Y hay otro reto que tenemos y es que eh, bueno, estas ayudas, no sean eh, colapsadas o no sean atomizadas por la, la parte audiovisual, ¿no? que, eh, que creo que como comunidades no, nos interesa a todos que el, el sector audiovisual puede estar más cercano en, en este balanceo de inversión, más más formación, pero que otros sectores de la, de la cultura, de los que puedan estar presentes en este foro, vean posibilidades, ¿no? porque si no al final cumpliremos el hito, seguro que lo cumplimos con, con empresas vinculadas a tecnología o el ámbito audiovisual que trabajan en el sector cultural, pero creo que es interesante que desde las comunidades veamos cómo incluir a otros sectores y que se vean reflejados dentro, dentro de este proceso de aceleración. Sí, sí. Eh, muchas gracias porque la verdad me ayudáis estando aquí, me estoy aprovechando ahora ya de vosotros para dar una visión más, más completa a, a todas las personas, ¿no? Y entonces, bien lo que dices, en el sentido de que aquí no hay ningún tipo de limitación de territorio, se busca la industria, es cierto que es industria, por lo tanto, a empresa. Eh, y lo que, lo que comentas también, ¿no? El objetivo básico, eh, lo que hablaba yo antes del abismo, es esos 250, ese es el mínimo que tenemos que, que llegar, y la idea... En ese primer objetivo, el segundo sería ya lo de la relación que pueda haber entre gasto corriente y gasto de capital, ese 70-30. En cualquier caso, que consigamos o que, que lleguemos a esa situación en la que se dé, aunque sea un 1% de capital, para que se haya, dado los dos, se haya dado los dos componentes y así sí o sí compute, porque yo creo que va a haber menos dificultad a la hora de poder justificar o reportar los intentos de aceleración de un, de, una, de un punto de vista completo, es decir, tanto en ayuda a formación como un intento de, de ayuda a capital, que no solo de uno de los dos, ¿no? Entonces, eh, ese 70-30 es aproximado y además se pone así en el documento rector, si es un eh, 99-1, pues, y es porque tiene que ser así y está justificado, seguro que no habrá problema, pero busquemos por lo menos esa, ese binomio y llegar a ese 250, ¿no? y, y gracias por explicar el modelo que como veis es uno de los posibles modelos que van a desarrollar las, las comunidades autónomas. Sí. Hola. Sí. Uh, sí, solo con toda esta confusión de <ríe> sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, empresa, sí. industria. Vale, uh, y en relación un poco al comentario, que parece, me ha parecido que tu respuesta era que no cuando hablaba de economía. Social, solo volver a decir, porque parece que cuesta mucho entender que el cooperativismo, es decir, las cooperativas de trabajo asociado pueden ser con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Si son sin ánimo de lucro se regirían por la misma norma que una asociación, pero si son con ánimo de lucro son una empresa y por lo tanto una PyME, por lo tanto están totalmente dentro de estas ayudas y de muchas otras. Lo digo porque bueno nosotros éramos una asociación cultural, ahora somos una cooperativa, y solo también para animar a que todo esto es posible. Quiero decir que no siempre, cuando ahora estamos siguiendo estas palabras de industrias, además con, esta, con el último comentario, ¿no? que parece que todo va a ir al audiovisual, nosotros venimos de las artes escénicas y, y las artes visuales. Entonces, pues que todo este mundo de la economía social en la cultura existe y que me encantaría que hubiera más espacio para hablar de ello, porque realmente hay aún muy pocos proyectos que por, obviamente por un esfuerzo grande, social y personal y económico, pues pasen de ser asociaciones a ser cooperativas. Gracias. Perfecto, pues, pues gracias por aclarar. Eh, claro, yo lo que no quiero es llevar, eh, que pueda generarse más, más confusión, por eso me centraba estrictamente a, a mí hablarme solamente de pymes, autónomos y, micro, y microempresas, por, por, por, no poder, por no generar ningún tipo de confusión. Esta vez estaría bien que lo a incluir en el vocabulario, porque así sería una cuestión de Perfecto. Totalmente de acuerdo, entonces perdona por mi parte, eh, yo me lo, me lo apunto y me lo anoto para, para futuro porque tampoco, tampoco llevo mucho y, y me viene bien. Eh, respecto a lo que comentas también, las industrias culturales eh, no hay que marcarlas únicamente en el sector audiovisual, de hecho al principio de la exposición nos hablaba que nosotros participamos en dos componentes, el componente 24 que es revalorización de las industrias culturales, y tiene tanto, tiene tanto empuje y empaque el audiovisual que tiene su propio componente, que es el de Java Audiovisual, el componente 25. Y ahí ya va, va a haber unas ayudas específicas. Desde el Ministerio vamos a lanzar unas ayudas eh, concretas a videojuegos y creación digital, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí es cierto que, que la idea es que el, el ámbito de las aceleradoras culturales no se tienen que... Eh, en la medida de lo posible, eh, enmarcar dentro de, de, de un único sector. Está ajustado en el documento rector a lo que sean las preferencias que las comunidades autónomas entiendan. También entiendo que lo mismo en, en una comunidad autónoma es otro sector. En una puede que sí que sea el audiovisual. ¿no? En, en una gran comunidad como la de Madrid o, o la de Cataluña, pues quizás lo mismo tienen un mayor peso esas industrias culturales. Quizás en otros territorios la tienen otras. ¿no? Sí. Eh... ¿Nadie más? Bueno, bien, pues ya, ya hemos espero que he resuelto alguna duda y no he generado aún más. <ríe> eh, Dar las gracias a todos. Eh, y, y nada, yo me voy a beber un poco de agua. Gracias. <ríe>